hola buenas tardes noches y bienvenido y bienvenida a susurro del papel mira Hoy vengo a presentaros un paquete que me ha llegado de Creative Patestores que le gustó mucho el álbum que le hice para un intercambio hice un álbum con los papeles que ellos me mandaron con resina que se encendía, que parecía una piscina y después hice uno que era con masa de secado al aire para Halloween que quedó también muy chula y entonces me dijeron que eligiese una colección de Navidad de las que ellos tenían y que me las mandaban y bueno, me lo han mandado, que la había sacado el paquete ¿Vale? Eh, a todo esto yo le puse que me lo mandaran a la península Pero me lo han vuelto a mandar aquí Con lo cual he tenido que pagar 3 con no, apunté. 3 con 61 euros por coger el... Lo que yo me ha mandado Se lo he dicho y me ha dicho Que la próxima vez que le dé la otra dirección Digo, sí, sí, la...", porque le dije yo Digo, yo tengo otra dirección Que me lo podéis mandar allí Y así no tengo que pagar a nadie Me dijo, vale, pues para una próxima colaboración y tal Me dan la nueva dirección Y yo que el del scrap Que yo lo mando allí, entonces mmm, quería contaros esto y ahora paso a la mesa y os voy a enseñar de las colecciones que ellos tenían, mmm, creo que tenían dos, como mucho como mucho, a lo sumo tres, entonces yo cogí una, cogí casi todo me parece que me, que me quedó una una o dos cositas por coger de complemento y me lo ha mandado la, la verdad es que mira me lo mandaron el paquete llevaba aquí 15 días no tengo aviso ninguno porque además me lo mandaron urgente ¿eh? por express por correo e-mail. express esos que utilizan ellos y hasta el viernes pasado o el sábado por la mañana no el, el sábado por la mañana o el viernes me llamó por teléfono una chica de correo me dijo que lo iban a devolver porque nadie iba, iba por ello y pues si no me ha llegado no tengo ningún aviso en el buzón ni nada dice mira te he llamado porque como pone que pre y es muy raro que esta gente de agentes de aliexpress mande por correo spray y tal digo bueno no no lo vaya a devolver yo ya ni me acordaba digo no lo vaya a devolver digo que vamos y lo cogemos y era era esto entonces voy a enseñar o llevaba 15 días aquí ¿eh? voy a enseñaros la colección de navidad y algo haremos con ella claro os voy a poner la cámara para abajo y os enseño venía muy bien mira venía muy bien plastificada con un papel de pompita y mira esta es la colección que yo cogí mira es de 30 por 30 vale y eh, se llama dulce felicidades dulce merry sweet y ahora a ver cómo lo abro, porque yo no sé si esto se abre por aquí o hay que romperlo. No, no, que se, que se abre, que sí. Y os la voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis. Ya os digo que tiene, creo, creo que son tres colecciones, entonces yo me daban a elegir la que quisiera, con los complementos que quisiera. Me dijo, coge la colección que quiera y cogí esta. Que paso a enseñaros. Mira, es de 12 por 12 pulgadas. Y aquí no viene el gramaje. Esto, desde luego, es un papel muy finito. Pero este no. Este tiene gramaje. Mira. ¿Ves? Son la cornamenta de los alces, piña, en fin. Y es a una sola cara. Mira, este papel lo tengo yo que lo, utiliz lo he utilizado yo para Halloween. Y es más naranja. Pero es el mismo, ¿eh? Este. Este tenía así también como una especie de el centro de una piruleta y con nieve este que también es bonito simula la nieve o chocolate y fresa no sé este este que lleva foil dorado no sé si ahí se va a apreciar pero que lo lleva lo lleva porque desde aquí sí que voy a, voy a apartar esto vale desde aquí sí que se ve muy bien en un light. este lleva los demás hasta ahora ninguno este sí mira este de estrella este de nieve casita flores bueno este es muy bonito casita nevada muy bonito este que también lleva foil los que llevan foil los diré ¿Veis? que llevan foil dorado este que lleva un dibujo que parece piña hojitas de muérdago ¿Ve? Este fondo negro y los renos, muy bonito también. Estrella. Este simulando madera. Este es así. Este que lleva una osita. Es muy graciosa porque lleva un clave aquí o una rosa ahí. Lleva una rosa. Una, un perrito y el alce y flores es muy gracioso ¿eh? llevo un perrito aquí o una perrita porque lleva también rosa mira ¿ves? qué graciosa ¿eh? este que son de pingüinos con jersey este que aquí vienen los dulces son tartas y bolas de navidad y tal este cristales de nieve sobre fondo de madera este lleva foil ¿Veis? Las estrellas y son cirios. Este, que también son cristales de nieve hechos con palitos de madera. Este otro y ya está. Es decir, con foil trae, si no me equivoco, este, uno. Pues uno, tres, creo que he contado yo, ¿no? No, no sé, sí. Este 2 y este 3 sí, tres, estos tres, ¿vale? Esos tres son los que vienen con foil. Este no. Este es un cuadro, sobre cuadro, sobre cuadro. Y estos tres son los que traen el, el foil dorado bueno pues esta es la colección trae una hoja de cada no viene ninguna repetida eh, son 20 20 hojas y todas vienen con a una sola a una sola página y no trae ninguna repetida vale este lo voy a guardar para que no se doble ni se manche ni le caiga nada de nada Porque ahora os voy a enseñar que de esta colección. Habéis estado bien en los dibujos, ¿verdad? Lo digo porque porque ahora os voy a enseñar lo que he pedido de complemento. Mirad. ¿Veis? Pingüino. ¿Veis los pingüinos? Los cuernos de arce con las flores. Las bolas. Esta bola también está ahí. Eh, las rosas. Y cristales de nieve. Pero trae más. Es decir, esta trae cinco planillas. O cinco, son pegatinas, ¿eh? a ver que os la voy a enseñar, mira, esta lleva ¿veis? foil dorado aquí en la y en las bolas, esta es una, esta de mensaje en inglés, es otra, algunas también vienen con foil dorado, más sentimientos, algunos también con foil dorado, ya llevamos dos, tres, este que viene para hacer como un calendario de adviento los cirios que os he enseñado antes aquí están veis y por último esta vale en esta tengo que decir que yo ahí no he visto aquí vienen bol bolas de nieve ahí no viene ninguna cirios sí y rosas también pero bolas de nieve no pero bueno estas son las que vienen y hacen bastante juego con la, con la colección. Quitando, bueno, las bolas de nieve que no están ahí, pero me encantan, ¿eh? Son muy bonitas. Esto lo voy a guardar. Esto me llama, en belle contiene cinco hojas. Color, esto sí que lo dice. Mary Sweet, ¿ves? ¿Sí? Que está aquí el nombre de la colección. ¿Qué más? Pues mira me pedí esta. Que vienen con, como con cristales de nieve dorado Y son bolas de estas que se mueven estas dos y el resto son como bolas de colgar en el árbol o así hija mía estos son bolas de navidad esta es la osita con la rosa el ciervo y hojita es que la verdad es que lleva bastante cantidad de confeti y qué pasa Uy. y qué pasa que, que no que no se ve no se ve muy bien el dibujo ¿veis? pero sí sí ¿Veis? es la, la de esta más de la misma igual en ¿eh? la colección es, es igual la misma después me pedí en tres dimensiones veis esta que lo voy a sacar aquí para que la veáis porque la verdad es que son muy bonitas son tri tridimensionales y mirad qué bonitas son a ver están hechas de papel en cartulina pero esto es acetato de varios colores vale y es acetato es muy bonita es ¿eh? muy muy bonita Lleva también foil dorado, algunas, no todas. ¿Veis? Y es muy bonita, ¿eh? Esta me han gustado mucho. Es de la misma colección, ya habéis visto los pingüinos, eh, la osita y, y los cuernecitos del reno. Mirad qué mona. La verdad es que sí, la casita, que también vienen ahí. Muy bonito. Después, ¿qué más? Puffy. esta no me la iba a pedir. Pero al final digo, bueno, mira. Me las voy a pedir por si me hacen falta Y me pedí estas de pafé Todo, todo, todo me lo han mandado ellos, ¿eh? Son muy bonitas Y estas sí son blanditas Está el reno Esto parece una manzanita Cristales de nieve, estrella, piña Candiles y, y cirio eh, La taza con chocolate y los malvaviscos Y la osita Es muy bonita, igual estas que también me pedí. Que van. Estos son como. Los Daikú, Pero. Eh, eh, son adhesivas. ¿Veis? Y miras qué bonitas son también. A mí me parecen que son muy buenas. Llevan también. El. Foil rosa. ¿Veis? Y mirad por aquí. Creo que está muy bonito. Y ya por último. Os la enseño rápidamente, ¿vale? Esto voy a tener que abrirlo de aquí. A ver, ¿sabéis Que me parece que me lleva... Bueno, está un poquito suelto. Ahí. Eh, que me he llevado aquí el, el lo del sacagrapa. A ver si lo encuentro. Lo este tengo aquí, pero si no está, es que me lo he llevado. Evidentemente. No, no está. Bueno, pues a ver si no hago mucho destrozo, porque este cartón... Mirad cómo viene. Y yo lo recorto. ¿Ves? La osita ya no... Pero lo demás sí que lo recorto. Porque me gusta utilizarlo. ¿Veis? Pues todo esto, todo lo que viene ahí, son los Daika que me han mandado. Lo que no sé cuánto, cuánto habrá de cada uno. Creo que dos, no lo sé. A ver, trae 124 piezas, ¿eh? Que no es. Mira si trae foil dorado. Y lo que yo no sé, ya os digo cuánto trae. Mira, sentimiento. El candil o el quinquel quinqué no sé, ¿cómo se dice? Eh, aquí se dice quinqué pero como nosotros nos comemos la mitad de las palabras eh, al árbol de navidad más sentimiento. si, sí, vienen dos de cada porque mira, vienen dos piñitas ¿veis? entonces, eh, vienen dos de cada sí, mucho sentimiento cirio ¿veis? Etiqueta de mí para ti, el crisma, el eh, en enjoy, en no sé cómo se dice, ¿eh? yo no sé inglés, no, no tengo ni idea. Holiday, eh, este es este, manzanita, bueno, hay un montón, ¿eh? ya os enseño, mira, un pizarrín, sensación, en una grata sensación, ¿no? un Gretin. Eh, ¿Cómo se llama esto? La rosa. Lo que ahora voy a mirar, Happy, lo que no sé, porque no lo pone, no lo pone. Y lo vamos a ver ahora. A ver. Otro sentimiento. Quería ver... Uy si son adhesivas, no, no son adhesivas estas no las otras sí, pero estas no ¿vale? ¿veis? estas no, no, no los lo de estos no son los cojines me flipan, ¿eh? me encantan un montón happy, otro cojín más flores, más sentimientos mira las bolas estas que se agitan y sale nieve banderines cristales de nieve mira qué bonita pues la escalerita la escalerita bien hecha ¿eh? lo que pasa que mira que hay que viene precortada para que tú luego le saques los cachitos que están aquí precortados y ya quedaría al aire ¿Mm? mira me gusta mucho se me lleva mucho esta escalera ¿eh? mira ves quedaría así y llevan también foil dorado en, en las vallas ¿Veis? Queda muy bonito. Este, más cristales de nieve. Eh, otro sentimiento. Uh, uh, uh. Banderines. El día 25. Aquí está. Más banderines. Let, let is let snow. Este. Hay más. Este picture perfecto o algo así más casitas de pájaro es que trae dos de cada pues ya ve que si sí trae trae un mogollón mira estas como esta estas dos el candil ver, más casitas de pájaro y yo creo que todos llevan un toque de foy. porque hasta la hasta la velita eh, lo que es la llama es con foil mira más banderines la bolita también trae foil veis aquí por ahí está es la bola del árbol mira esta es para dejarme por embustera esta no lleva no lleva foil y esta es igual quiero decir que esto viene precortado para que quede después veis al aire que no, es, no lleva mucho blanco. Es que la verdad es que a mí tanto blanco tampoco me... Es así, la recorto yo un poquito. ¿Ve? Esta. ¿Qué más? Pues más ma... aquí tiene más sentimiento. Aquí. Mira. En los cuernos de los renos. Familia. Wonderful. Aquí. Sorpresa. Los cuernos de los renos. Que ya he puesto aquí. Campanas, esta tampoco trae foil, esta no lleva foil, pero casi todo, eh. Mira, este lleva ahí, casi todo sí que trae otro farolito. ¿Veis? Este, que es un corazón, el árbol que lo enseñé antes, eh, un colgante de doble estrella, muy chulo, y bueno, pues todo va así. Muy bonito, ¿eh? A ver, mira, este, esta sería la misma bola, este que también va al aire, ¿veis? Que después se saca, llevan dos, como un matojito, lleva también foil. Ay, mira, no me diréis que no es una monada la perrita, espera, ay, que se me cae, tengo la mano de trapo. Mira, qué bonita, ay, qué mona a ver si vemos ah, aquí está a ver si vemos la osa con él el... no lleva la aquí no lleva puesta la... la rosa pero en el otro lado lleva puesta aquí la rosa lo alto de la cabeza esta es la osita ¿Eh? mira una botella con estrella y bueno pues bolitas más menos peque... manzanita eh, más sentimiento, noel sorpresa happy más eh, flores bolas casita ¿vale? y alguna otro cristal de nieve y alguna que otra estrellita a ver si se ve esta otra manzanita esta ¿Eh? no más que trae una dorada pues ya está y esto es lo que me ha mandado a mí mmm, creative pat store y entonces pues vamos a hacer algo con, con todo esto porque me parece súper dulce la verdad es que sí, me gusta un montón y creo que, que aunque la colección trae mucho eh, digamos básico ¿vale? Eh, porque trae muchos papeles que son básicos con los, con los daikus las pegatinas y todo lo demás pues te da mucho juego para que tú misma pues te hagas te crees tu propia tu propia página y como en los diarios de navidad o en todos los álbumes el protagonista debe de ser la foto y después te da pena tapar los papeles porque los papeles son muy bonitos y no quieres ponerle fotos entonces mejor creo yo que es mejor que, Suscribe, que, que sean así no tan decorados que también que son muy bonitos es ¿eh? que yo soy la primera que me Daniela, gusta Daniela. pero como tiene tanta manita, manita ríe. Ríe, tanta disponibilidad de accesorios pues yo creo que se puede hacer un un, un recuerdo bonito de, de navidad vale creo <coughs> y deseo que vamos a empezar ya con el con el álbum y espero que os gusten tanto como a mí la verdad es que no tenía ninguna colección de eh, me refiero a la casa eh, de navidad sí que había mucho de primavera mucho vintage y yo este pues no lo veo tan vintage no lo veo tan seriote porque la verdad es que el, la perrita es un dulce y la tipografía del lettering de la testa de es muy moderno, o sea que yo no lo veo para nada vintage eh, lo digo para, para las que no sean amantes de lo vintage, que también puede quedar bonito eh, unos papeles vintage y después meterle un toquecillo así como más modernito pero fijaros que no es para nada oscuro, ni vintage, ni nada eso, a pesar de que es una colección de, de invierno, porque la navidad es invierno, pues nada chicas, lo dicho que espero que os haya gustado, yo estoy muy contenta la verdad, porque me han mandado todo lo que he pedido, no me dijo, veo que has pedido la colección de Mary Sweet, digo sí y muy contenta pues nada, ya mismo empezamos y empezaremos a elaborar pues un pequeño álbum con esta colección uno o dos, lo que nos den los papeles chicas, pues nada, desearos que tengáis un buen pues que lo paséis muy bien, la que salgáis y la que no, pues que os cunda mucho y que hagáis mucho adornito, decoréis la casa y todo eso eso es para todas, nos vemos próximamente si queréis si queréis suscribiros al canal, nada más y porque os gusta el contenido, solamente tenéis que darle a la campanita y por favor, si os ha gustado ...darme un like y hacerme algún comentario. Beso, Chaito. Estamos en la casa más antigua de Oanes... ...que data del siglo XVI. Una ruta por las casas centenarias... ...de este municipio alpujarreño ...que acompáñenos porque nos deja boquiabiertos. Puede tener unas 26 habitaciones en la parte. Preciosos corredores como este... ...que hay en muchas viviendas... ...muestran el pasado de una rica burguesía. Quédense que se lo contamos ahora mismo... ...desde aquí, desde Oanes...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 del patrimonio de esta localidad talpujarreña que este fin de semana ha vivido una actividad de cultura y de noche de tradición nosotros la hemos podido visitar, hoy hemos visitado solo cuatro ojalá hubiéramos podido ver todas paz, porque son sí. paradísimas. Claro. ojalá, son muchísimas las casas centenarias que hay en ese municipio, pero bueno hemos visitado cuatro de ellas que son una muestra de ese pasado esplendoroso de un municipio que además también tiene presente y que está inmerso ya en sus fiestas patronales que son dentro de muy poquito, vamos a recorrer alguna de ellas, acompáñenos Juanes, este hermoso pueblo de la Alpujarra tiene amplia tradición historia y algo que pocos conocen, sus casas centenarias. Se ha puesto a Adiós, te gracias. Una casa preciosa, Maris. Vale. Una de las casas centenarias sí, sí, sí. de Juanes. Tiene muchos años de decir es verdad es la vez que es muy antigua. ¿Esto de qué época es? La escritura que he encontrado más antigua de 1906. Estas casas cuesta mantenerlas, pero vosotros tenéis unos corredores sí, preciosos. Sí sí. sí, sí. Estos son poco corredores de todas las casas que hay antiguas, sin grandes, y hay aún más grandes que estas. Son todas tienen corredores. Asómate un poquito para aquí porque si, tú Bien. si me pongo a contar todas las macetas, ¿cuántas tienen? Pues cerca de 80. 80 sí, sí, aquí hay 80 o quizá 80 y algo. Pues poco a poco, yo lo voy manteniendo, yo solica. Y estamos pisando historia, estamos en la casa más antigua de Ioannes. ¿De qué siglo data? Pues sí, esta casa data del siglo XVI. ¿16? Sí. ¿Qué generación sois vosotros? Y pues nosotros seremos la sexta o la séptima generación. Además, esta casa que es preciosa, la casa de la torre que la conocen, tiene una historia, y una leyenda muy bonita. ¿Quién dicen que la habitó? Unos dicen que vino un virrey de México, que vino de Cerrado, y otros dicen que era, que era el virrey, que era un gerente del virrey, el salón es precioso y guarda muchos detalles de la época antigua. Vosotros habéis llegado a vivir hasta tres familias en esa sí, casa. ¿Dónde personas? ¿Dónde personas? ¿Cuántas habitaciones tiene esta madre? Tiene, vamos, puede tener unas 26 habitaciones en la parte mm -hmm. nosotros hemos estado aquí muy a gusto. Vamos, y nos hemos pasado muy bien y hemos una familia estupenda. Brigida, esta casa es preciosa. En este municipio de la Pujarra hay muchísimas casas centenarias. Sí, sí, hay. Eh. Esta es antiquísima. Yo creo que la más antigua esta. Esta es verdad que no la hemos tocado ya nada. Nada, no la han tocado nada. Está la estructura intacta. Sí, no la han querido comprar, pero no. No quieren ustedes venderla. ¿Por qué? No, porque eh, recuerdo que de del abuelo y. Es sentimental. Sí. A dos sí. Ay, qué bonita esta casa. Es preciosa. Por lo menos tiene 20 dormitorios. Sí, con uno que tengo arriba pues casi y además con un patio precioso central con un corredor estupendo y con una fuente divina sí, preciosa, se ve que viene gente que tiene mucho dinero porque las casas estas que no, no se pueden encontrar una casa preciosa y que mantiene usted sola sola, yo estoy muy orgullosa de la casa ¿qué le dice la gente cuando viene a ver la casa? porque no se lo cree, que yo lo llevo Bellas casas centenarias que forman parte del patrimonio histórico y cultural de Oanes y que dan fe del esplendor de un pueblo que vivió ligado al negocio de la uva.